Hola, bienvenidos a mi canal, soy Arby Y hoy os traigo esta velita Es muy fácil de hacer, ya veréis Tenemos una caja que vamos a desechar Os vale de alimentos Esto es, son pastillas de parafina de 56 Que es con lo que vamos a hacer la velita Vamos a poner más a fundir Así Y ahí Bien, tenemos la cajita, ajustamos el fuego. Y ahora que ya tenemos parte de la parafina fundida, cogemos la mecha que es mecha Q3, recordar Q3 redonda, y la vamos a poner dos veces en la mecha. Tomamos la medida por lo alto de la caja y la doblamos para tomar la otra mecha. Es el alto de la caja más un poquito más Para poder sujetarla con los palillos chinos Y no se nos desmorone Partimos a la mitad la mecha Y ahora vamos a, partir, vamos a, a, a sumergirla En la parafina Bien, si tenéis ya para, eh, mecha parafinada Os saltáis este paso, lógicamente Estiramos la, la mecha Así es como, como, como se parafinan las mechas No tienen ninguna ciencia Es sumergirla en la parafina y listo cuantas más veces la sumerjas mejor? Pues según para la vela Y aquí tenemos la segunda La estiramos también Hombre, si tuviera dos o tres, tres capas Pues ya sería mucho más gruesita, más dura Para esta vela sí, podríamos hacerlo Bien, ahora esta, la parte que tenemos fundida La vertemos dentro de la caja Toda, toda la que hay fundida, ¿eh? Así, poco a poco hasta ahí, ahora seguimos fundiendo la siguiente, bien vamos a echar más piezas a, para fundir y ahora con esencia esencia de jardín esta vez le voy a echar unas gotas dentro ya del molde porque se lo podía echar en el otro lado pero tenía bastante parafina sin fundir esta ya está fundida, pues aquí el molde es perfecto así, removemos bien y ya veis, se ha deshecho del todo la, la esencia. Bien, tenemos la otra parafina fundida y vamos a echarle esencia otra vez. Una, un, un chorrito de esencia de jazmín. Eh, yo he elegido jazmín, pero el que queráis, el que más os guste. En este caso la vela va a ser verde, me recuerda a naturaleza, jazmín me gusta pero si la hacéis en otro cola, eh, color Morado, amarillo Pues bueno, el que os, os guste más Echamos toda la parafina fundida Así Y ahora Ponemos a fundir más Claro Dos piezas más Vamos ahora con la varilla A hacer dos agujeros que estén más o menos a la misma distancia de las esquinas Y este por aquí Que es donde vamos a situar las velas las, Perdón, las mechas Uno y otro, ahí Aprovechamos toda la cera ahí Ahora cogemos la mecha Y... ay se me ha cerrado el agujero, parece vamos a tener que abrir otra vez el agujero de la, la parafina así y nos ayudamos a introducir la mecha eh, no dejéis que pase mucho tiempo entre la primera capa de parafina y la segunda si se enfría demasiado no podríais pasarle la eh, poner la mecha recordar eh, tan pronto tengáis fundido echar, eh, fundida la acera echarla eh y así la segunda Ahora Aprovecho la cera Y con el, los palillos chinos Vamos a sujetar las dos mechas Para que se mantengan lo más derechas posibles Ahí Y la otra Uy Así más o menos Voy a doblaros un poquito aquí arriba Para que no se me muevan Ahí Mirad, ya os tengo Os vuelvo a enseñar esencia Volvemos a echar esencia La última cera fundida recordar la última por ahora Vamos a rellenar Nuestra cajita Removemos bien Así Que no se vea ningún resto de, de esencia. Y ahora vertemos dentro de, de la caja del molde. Bien, si no tenéis estas, este tipo de cajas de cartón, pues con un molde de aluminio es perfecto. Un molde de metacrilato también. De plástico. Echamos toda la la parafina y ahora la dejamos enfriar toda una noche apagamos el fuego bien ha pasado una noche os traigo aquí la, la vela ya veis que se ha contraído un poco y ha hecho unas unos piquitos aquí arriba vamos a rellenar esto como parafina para la final de 56 La última que vamos a, ver, a verter Esta vez sí que sí Y ahora que ya está fundida Le echamos la, la esencia Para que toda la vela tenga esencia Un poquito Esta vez no tanto como las otras veces Y removemos bien Bien, eh, en, esta, eh, en este tutorial he querido hacer yo la vela Podría traer ya una vela hecha Para, lo que, para el propósito de este vídeo Que es eh, la decoración Pero quería que vierais eh, Que podemos eh, reutilizar cualquier envase Que podamos tener por casa Tiene un envase de comida Y yo lo estoy reutilizando para hacer una vela Os valen si son plásticos o, o tetra bricks lo que queráis Muy bien, ahora sí Ahora está fría Ya han pasado unas horas Solo en una capita Las velas se han mantenido centradas Perfecto ¿Y qué vamos a hacer? Romper, romper la caja Así nos ayudamos con las tijeras Para cortar un poquito Al ser de cartón Pues fácilmente con la mano se va a romper ¿Eh? Seguimos tirando y nos seguimos, seguimos ayudando de las tijeras Ahora ya Con la mano sola ya nos vale Y bien la parte inferior también Aquí tenemos la velita ¿Veis que se notan las diferentes capas de, de parafina? Que no os preocupe Ahora con la pintura Va a quedar bien ¿Qué vamos a utilizar como pintura? Una esponja Con una esponja vamos a pintar a Aplicarle la pintura Esa pintura acrílica normal eh, Yo he cogido estos dos colores Pero... ¡Uf! Miles de colores Podéis utilizar tonos azules tonos rosas, tonos violetas tonos amarillos, tonos rojos los que queráis echamos un poquito aquí en esta base de, de cartón primero el verde oscuro por poner y ahora vamos a poner el otro el verde clarito eso sí está un poquito más líquido que este verde oscuro ya veréis Así Bien Cogemos la esponja Y un poquito mojamos Se deja, eh, Así Y por la parte de abajo Hemos descargado un poquito de la pintura que hemos cogido Aquí la Y aplicamos así Y esto por todo el contorno de la, de la vela. Voy a cortar la esponja para pa no manchar eh, donde está el verde oscuro con verde claro. Y así tener dos trocitos. Son esponjas normales de, de baño. Ahora con el verde clarito por la parte de arriba. Y vamos dándole golpecitos. Así. Lo que vamos a hacer es eh, que se difu difuminen después cuando se encuentren el verde claro y el verde oscuro. Y con esta técnica es mucho más fácil. Bajamos así bien el verde claro. No quiero que destaque mucho el verde oscuro. Ahora con el verde oscuro... Le damos unos golpecitos por encima del verde claro, un, así un poquito. Solo muy poquito, sin subir mucho. Para que quede un poquito difuminado. Bien, una vez que hemos hecho estas dos caras, con cuidado, o dejamos secar o lo hacemos ahora de un tirón. Y con cuidado de no mancharnos, ni emborronar la pintura. Seguimos sí, con el verde claro Un poquito más Bueno, aprovecho, os digo A ver, eh, suscribiros Si aún no lo habéis hecho Darle al like para los algoritmos Espero que esté gustando el tutorial Es muy sencillito, no tiene gran cosa Pero es que no quería meterme a algo muy complicado El vídeo que viene sí va a ser complicado Este no el que viene será sorpresa, nunca mejor dicho, ya que se acercan fechas señaladas, así matizamos con el verde oscuro, ahí, y ya está casi, algunos pequeños detalles... Pero ya veis, eh, pintar con una esponja es facilísimo y rapidísimo. Y nos queda, queda bonito estos... La mezcla así. Damos un poquito más de textura con el verde oscuro. Aunque no se vea muy bien en la imagen. En real se ven unas... Unos bultitos, como si fuera aquí en España algo tele. Así. Y ahora el clarito. Ahí está. Pues ya hemos acabado de pintar. Ya veis, nos ha llevado nada, cinco minutos. Si tenéis la vela ya hecha, pues... En nada, tenéis una vela nueva. Le hacemos unos tirabuzones. Recordad, cuando hago los tirabuzones, después a la hora de encenderla, siempre se los quito. No encendáis la vela con los tirabuzones hechos. Porque si no, eh, se quemaría de más. Sí, siguiente. Listo. Y bueno, a esta vela aún le falta algo, digo yo, ¿no? Le pondremos decoración. Vamos a poder utilizar esta cuerdita Que podéis encontrar en, en multitud de sitios Desde ferreterías A tiendas de manualidades Ahí Hasta aquí Y ahora con Voy a utilizar la pistola de calor Para sujetar la cuerda Ahí, Cuidado de que no se me suelte Pistola de Cola caliente o sil silicona, como queráis llamarle. Ahí sujetamos bien la cuerda. Así. Está un poco. poco fría aún. Voy a esperar a ver si se calienta un poquito. A ver, que caliente. Ah, sí, parece que ya, ya empieza a calentarse. Ahora sí ya nos echa la, la silicona caliente o pegamento caliente como querráis llamarle. Sujetamos ahí unos segunditos así y le damos vuelta. Bueno, recordar, dejar secar la pintura antes de ponerle la cuerda, ¿eh? Sí. Cortamos ya el exceso de cuerda que nos sobra. Y ahora le aplicamos otra vez la pistola. Pegamento caliente o silicona caliente, como queráis llamarle. Así. Ya está. Sujetamos unos segundos. Al final hemos conseguido una vela resultona, económica y muy bonita. Gracias y chao.